Hola, hola, hola, buenos días. Y aquí estamos otra vez, accesible, accesible, con los artistas de la gran aventura de mi vida. Y vamos a ir preguntando, porque aquí tenemos a Guasimara Correa. Hola, buenos días. A Mingo Ávila. Buenos días. A Paloma Fuente. Buenas, buenas, buenas. Y vamos a ir pregun a preguntarles a ellos eh, cómo se han sentido ellos haciendo ¿no? esta mm, obra de teatro en este gran día de la accesibilidad. Vamos a empezar por Guasimara, a ver qué nos... Nos hemos sentido parte, parte de un proceso, no, parte de un proyecto maravilloso. Nosotros estamos poniendo nuestro granito de arena con lo que sabemos hacer, que es actuar y querer a la gente. Bien, muy bien. Y a ver, Mingo, ¿qué nos tiene que decir? A ver. Pues yo no tengo mucho más que decir que Guasimara, de verdad nos sentimos parte. Yo personalmente estoy muy agradecido mmm, con la organización de que, pues, de que me permitan participar y aportando mi granito de arena. Y Paloma, a ver. Pues nada, siendo empáticos con un proyecto tan importante como Gran Canaria Accesible y todos juntos Podemos. Muy bien, muy bien, porque ha sido muy bonita la obra de teatro que ellos nos acaban de representar y quiero saber, a ver, que, ¿ustedes qué consideran? ¿Qué barreras mmm, hay que eliminar ¿no? para poder tener una Gran Canaria accesible y poder tener todos ¿no? un clima de inclusión? ¿no? ¿Qué, qué barreras? Las primeras son también son las psicológicas. Después las físicas están en ello, lo que pasa es que todavía no están del todo bien hechas. Pero bueno, voy a dejar que ellos sigan hablando porque ya he dicho la psicológica que ya me he puesto un punto. Pues como dice la obra, intentar eliminar las barreras arquitectónicas y de comunicación pues para todo tener igualdad de oportunidades. Bien. ¿Y Paloma? Sí, sí, estoy con, eh, con, con los dos y principalmente la psicológica, es decir, las barreras mentales que, que tiene... Muchísima gente, hay que destruirlas primero, y una vez destruidas estas barreras, estos tabúes, estas carencias de empatía que tiene la gente con, con otra gente, pues a partir de ahí todo será más fácil. Muy bien, muy bien. Pues muchísimas gracias a los Aquí. artistas, Aquí. muchísimas gracias porque han hecho hoy una gran labor en esta fiesta de la inclusividad ¿no? y en esta fiesta por la accesibilidad en Gran Canaria. Sí, gracias. Muchísimas gracias.